En hiperlimpieza podrá contar con el exclusivo carro de ropa Smer, disponible en dos tipos y con todos los accesorios incluidos. Recomendamos el uso de este producto para lavanderías, hospitales, hostelería, centros de día o clínicas. Este carro está fabricado en hierro cromado, un material que se caracteriza por su resistencia y ligereza. Gracias a sus cuatro ruedas, se puede mover fácilmente en cualquier dirección. Las ruedas están fabricadas en acero y polipropileno. Poseen una gran movilidad y se pueden comprar por separado. Además de las ruedas, en el Carrosmer se incluye una bolsa fabricada en lona. Es lavable y tiene una capacidad de 200 a 250 litros, dependiendo del tipo de carro. Cuenta con unos ganchos en su parte superior que permiten de una forma sencilla poner o retirar la bolsa del carro, según sus necesidades. Las bolsas también están disponibles por separado y pueden ser verdes o negras. Los sacos de estos carros también se pueden personalizar. Podrá encontrar dos versiones del carro Smith, plegable y fabricada en hierro cromado de color gris, cuya bolsa tiene una capacidad de 200 litros. De esta forma se puede almacenar en cuartos de limpieza. Por otro lado, contamos con el carro Smer fijo, fabricado en hierro cromado, de color negro y con una bolsa que posee una capacidad de 250 litros. Esta mayor capacidad lo hace idóneo para utilizarse en lugares con alta ocupación, como complejos hoteleros, residencias de estudiantes y grandes hospitales.